¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a este su podcast, La Voz del Pueblo MX. Eh, como siempre, me da mucho gusto saludar a Néstor, que ya anda por aquí. Lo agarré despierto todavía porque ya se me duerme un poco más temprano. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, muy buen momento del día en el que estén viendo y escuchando este podcast cómico, mágico, musical. Estamos aquí de nuevo porque... Estamos grabando hoy miércoles, no, viernes, como cada miércoles, excepto este miércoles que pasó, porque tuve unos días muy pesados, realmente muy pesados, una cosa ridícula, solamente por estar trabajando, ya sabemos, ¿no? 24 horas, porque sabe cuánto, y como todo buen trabajador de sistemas maldita sea, tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida, y eso puede ser hasta varios días después, y pues estuve perdiendo conciencia constantemente, o sea, el día lunes no está pasando no sé qué cosa en el sistema, no está, se está cayendo el sistema, recordemos por acá en las tarjetas tenemos muchas cosas donde hemos hablado de los sistemas y de las posibles fallas que ocurren en los sistemas, y pues sí, estamos nosotros para que funcionen esos sistemas, y después de cuánto fue, lunes para amanecer martes, miércoles, cerca de 72 horas, Durmiendo dos o tres horitas más o menos Ahí más o menos durmiendo entre comillas Porque telefonazo tras telefonazo Pero a final de cuentas el día de hoy viernes recobré conciencia, así es Estamos hoy grabando como cada miércoles Excepto este miércoles que pasó Pero estamos aquí en la voz del pueblo ya una vez más Como cada semana contentos de traerles información De traerles información Si bien no es información práctica Información que les puede servir en la chamba Para platicar a la hora de la comida En la... Ahí en el WhatsApp de oye mira este video ya viste la galaxia, el espacio y lo que vamos a hablar del día de hoy les va a ser de mucha importancia, es de mucha importancia y de mucho interés porque pues por ahí andan ya estos fulanos purulando, andan por ahí ya esparciéndose como un hongo, eh, como el moho en el patio cuando no barremos y en verdad que está peligroso el asunto si nos dejamos llevar por esta bola de, ¿cómo le llamaríamos?, es que no me gusta usar el nombre que vamos a usar, pero pues, después de todo vamos a, a platicar de ellos. Y quiero también felicitar a la compañera, bueno, a nuestra suscriptora Cecilia Rodríguez, porque el día de hoy salió su tarjeta de Amazon hacia su correo electrónico. Queremos ahí ver que nos cuente qué cosas tan lindas se compró o cómo va a eh, divertirse con esa lana, porque el grupo Crecrimsa nos patrocina esta tarjeta para nuestros suscriptores no olviden visitar grupocrecrimsa.com y pues es importante porque a final de cuentas estos vatos tienen ahí gel antibacterial sanitizante servicio a calderas chillers y un montón de cosas que les van a ser de suma utilidad y la invitación para ustedes también tienen un emprendimiento un negocio un, algo que quieran que nosotros platiquemos que primero lo probemos se los mostremos en pantalla a nuestros suscriptores que influenciemos la venta para sus productos, no olviden comunicarse aquí a los medios de contacto de la voz del pueblo MX porque es de suma importancia que si vamos nosotros a difundir un mensaje como usuarios, primero tengamos cierto nivel de credibilidad, no vamos a ser esos payasos que <risa> recomiendan, <ser orgánicos>, ¿no? <risa> recomiendan un producto y no lo usan no vamos a ser esos fulanos que recomiendan un producto y por acá hablan de la competencia. Y claro que no. Nosotros primero vamos a conocer su producto, vamos a conocer su servicio y vamos a platicar de él. Así es que bienvenidos a La Voz del Pueblo después de esta prolongada introducción, porque pues sí, llevo prácticamente desde el día miércoles sin platicar con mi amigo Francesco y con toda la audiencia de La Voz del Pueblo y comenzamos el programa del día de hoy. Es correcto, Néstor. Ya por ahí vi tus historias de Instagram y de TikTok, que ya tienes un nuevo tinta en el brazo. Es un, una tarjeta madre, que ah, a mí se pone invisible. Un chip de sí, última generación. De última generación para el control de, ve de velocidad y musculatura de mis brazos. Tantito es que he estado teniendo problemas. Pues le aprieto el botón y me voy a poner más musculoso y cosas así. Ay, porque no hay... días anteriores se me había roto el, el amortiguador de mi bíceps izquierdo, así que pues creo que complementa esta parte electromecánica en mi cuerpo. <risa> Todo un cyborg, el buen Néstor Velázquez. Y bueno, sí. eh, además de esto, Néstor fue mucho antes que yo, eh, no sé si llamarle un influencer, que es aquel influencer que es el tema de hoy, amigos. Eh, un verdadero influencer eh, realmente... Eh, no está bien categorizado desde mi punto de vista eh, al respecto de qué es lo que aporta a la sociedad eh, debería ser tan cuadrado Néstor debería considerársele un influencer solamente por ser viral por ser famoso debería considerársele un influencer porque realmente es lo que ven nuestros hijos todos los días en el internet, en el, en el TikTok, en el YouTube es esa persona joven regularmente eh, bueno existen de nuestra edad también y un poco mayores eh, los cuales pues también tienen algún tipo de contenido que expresan a la gente eh, a través de las plataformas que ya mencioné eh, y bueno los usuarios finales quienes somos nosotros que consumimos ese servicio o ese, ese contenido multimedia pues eh, regularmente no lo cuestionamos, o no nos cuestionamos si nos está haciendo bien, nos está haciendo mal, nos está quitando solamente el tiempo, que podemos estar utilizando para pues bien cultivarnos de otra manera. Eh, no sé si la vieja escuela está permeando en mi mentalidad el día de hoy y decir eh, ¿Por qué no te pones a leer algo En vez de estar viendo TikToks ¿no? Y viendo gente y <ríe> Bailar Pero, pero eh, yo creo que sí Se desvirtó un poquito El tema de ser una influencia Porque de ahí es la etimología Del, del, nom del nombre influencer Ser una influencia eh, Pues no necesariamente Ha sido Proporcionalmente a ser Buena influencia o mala influencia O qué es bueno y qué es malo Realmente se vuelve subjetivo al final del, de la oración, que es bueno y que es malo, pero regularmente estos contenidos que muestran los influencers, pues han sido incluso ya tocados por la mafia del poder, que nos dice AMLO, aquellos que ya han pagado por decir... Pues mira, yo vi las eh, políticas del Partido Verde y, y me parecen de lo más genial y la chinga. O sea, abusando de esa posición, ¿no crees, Néstor? Sí, me parece ridículo lo que hizo el Partido Verde con toda esta onda. Y aparte, un segmento que si lo comparamos con el grueso de la población, pues es prácticamente un chicharo. O sea, digo, no estamos en el segmento de, por ejemplo, Bárbara de Regil. Ni por edad, ni por actividad física Ni porque medianamente terminamos una licenciatura Ni porque tenemos un poquito más de lógica razón, de, para razonar Y ese tipo de cosas Tenemos nosotros como dentro de nuestro feedback O dentro de nuestra curgaduría de contenido Contenido de Bárbara de Regil A menos que sea para burlarnos o para... Pues sí, o sea, pobre señora, ¿no? Eh, eh, a final de cuentas lo que hicieron estos cuates Fueron captar ese ese mercado, captar ese grupo de personas que siguen a todos estos personajes, que son los indecisos muchas veces, ¿por qué? Porque pues, ellos están en su onda, ¿no? Que la gente que sirve a Bárbara de Regil, pues está como en su universo, así como que todo es bonito, yo vine a este mundo a ser feliz, y los fitness, y, y es de esa gente que se toma fotos así en la playa como al revés, eh, algo fuera del grueso de la realidad, de, de todo el país, no. mientras todo el país estamos partiéndonos la madre por las tortillas, el queso, la canasta básica y ese tipo de cosas, pues esta gente está ahí vibrando alto, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, pues qué buena onda que puedan pagarse sus cosas y todo eso, o sea, ahí está bien, digamos que es gente que no está enfocada en los contenidos, y dirían nuestros cuates cuatroteros, no están informados, sí, ellos están en Sunda difícilmente se van a informar de la política mexicana, de los sucesos que ocurren en México y cuando salen estos cuates con un guión perfectamente cuadrado por el Partido Verde y su respectivo equipo de mercadotecnia lo dicen, les pagan su dinero y ellos pues, hicieron su chamba, su chamba es decir que hagan cosas, ahora bien es cierto que el término influencer lo, es de esas cosas que lo vemos como moderno Pero no lo es ¿Por qué decimos? ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros, por ejemplo Veíamos en la antigüedad um, Chabelo En la antigüedad, estoy hablando de Chabelo, o sea, la mera piedra Angular de, de, de ¿Cómo sería? El padre de... tiempo ah, El padre tiempo, el concepto de influencer <risa> Estamos hablando del mayor Influencer, del mayor pues sí, el padre del concepto del influencer, porque ¿qué, era? ¿Qué hacía Chabelo? Te, te, te, te picaba el morbo de pararte a las 7 de la mañana en domingo. En domingo a las 7 de la mañana a ver a este señor adulto de edad media con shorts bastante perturbadores, ¿Cómo le regalaba a los niños, ¿no? ¡Chabelo, cuate, ahí te va el no sé qué! La que te va la catafixia! ¡La <risa> No, Entonces era bastante... Pues sí Es bastante creepy ahora que lo pensamos bien, porque un señor de ese se comporta de esa forma, pero bueno. ¿Qué era lo que, <risa> que hacía Chabelo? Le, de, le decía a las marcas, mira, yo tengo un programa, a una hora a la que están 100% los chamacos viendo ese programa. okay juguetes, juguetes para regalarles aquí a los chamacos. Chabelo, no creo que haya invertido un solo peso en eso, sino que las marcas llegaban y era un comercialote. ¿Cuánto duraba Chabelo? Como tres horas, ¿no? En familia con Chabelo, una cosa ridícula. Bueno, Chabelo... Digo, se acaba como a las once, ¿no? Como a las once de la mañana, digo, para Chabelo era un parpadeo, pero para nosotros era el medio domingo. Y entonces, ¿este cuate qué hacía? En su programa mostraba los juguetes, hacía que la gente concursara por los juguetes, hacía que la gente eh, viera muchos, muchos comerciales dentro del mismo comercial que era el, el programa, porque... ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, los, los papás, ya cuando ya empecé a ver Chabelo apenas hace poco? La sala de muebles troncoso, ¿no? ¡Ay, mira qué bonita sala! Sí estaría padre como ir a ver las salas a muebles troncoso. O mira qué bonita esa este, herramienta o todo lo que Chabelo ponía en sus programas era, era una cosa ridícula. Entonces, ¿qué era lo que Chabelo hacía? Juntaba esta masa, juntaba todo este alcance de gente que lo veía en televisión nacional si quieres tú, los 30 millones de mexicanos que tienen como poder adquisitivo, tienen poder de decisión, compra, etcétera, etcétera, veían Chabelo, los domi incluso el presidente lo, lo llegó a mencionar, ¿no? ¿qué hacían los niños antes? Pues se paraban a ver Chabelo, ahí está el tamaño de la influencia que este señor tiene sobre, pues sí, ya sobre la cultura mexicana, entonces... ¿Influía Chabelo en muchas cosas? Pues desde luego. Ahí tenías al papá, la mamá, incluso a mí todavía me tocó por ahí del 2004, 2005, cuando mi hija estaba pequeña. Es que lo vi en el Chabelo, dije, Ay, pues a ver, vamos a ver cuál es el mono, ¿no? Ya veía sí, yo el juguete, ah, pues sí, lo vi en el juguete, lo vi en el Chabelo también yo, entonces sí, lo compré. Juguetes mi alegría. Juguetes mi alegría, y todos esos, <risa> toda esa influencia que Chabelo arrastraba, porque pues sí, es como un arrastre. Es, es como parte de lo que se ha venido heredando. Nosotros lo hacemos de una forma también aquí los pininos que estamos haciendo. Pero pues sí, o sea, no, no, no queremos caer en el que lo hacemos por cuates o que vean qué padres son mis audífonos de esta marca. Porque me los mandaron. ¿Cómo te van a mandar algo sin que tengas nada? O sea, todos los que ustedes vean, reviews, unboxing, etcétera, etcétera, son para llegar a juntar una masa una masa crítica de alcance de población. Eh, los expertos, y el engagement, ¿no? Para que se oiga todavía más profesional este güey. Este <risas> engagement pues es el, el número crítico para empezar a difundir, porque la mercadotecnia, así como la vemos, vemos todas estas producciones tan enormes, con talento y no sé qué tanto, para vendernos una pinche botellita de agua, pues desafortunadamente lo que está pasando, lo que pasa en ese momento es que es una traducción de mil a uno. Quiere decir que lo ven mil personas y solamente uno compra. Empiezan los primeros mil. ¡Ay, mira qué bonito! Empieza el engagement acá en mil y empieza a caer. Cien preguntan. Oiga, ¿y cuánto cuesta? Oiga, ¿y qué propiedades tiene? Oiga, ¿y es reciclave o no sé qué? Y empiezan a buscar y se empieza a filtrar. Y de todos esos mil, de todo ese esfuerzo, de toda esta inversión, de toda esa producción, termina por comprar, realmente comprar, realmente acceder, realmente uno, uno solo termina. Entonces, por eso es tan importante los el números... El target, ¿no? Otro. El target, exacto. Y aparte se secciona, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mucho el ejemplo de la televisión porque, pues, quiéramos o no, de muchas cosas se heredaron aquí en, en las redes, en YouTube, en todo esto. ¿Por qué, por ejemplo, en la televisión, Pasaditas las 8 de la noche, entre las 8 y las 11, veíamos los comerciales de Bacardí, del Vaquero Malboro, Delicados, Cigarros Boots, eh, Brandy Viejo Vergel, Don Pedro Domex, porque estaba enfocado a los señores que ya llegaban y ya no les importaba ni siquiera lo que estaban viendo en la televisión, ponían la televisión para medio tener ruido. Y ya medio estaban que viendo el periódico o cenando, y ya medio veían que ah, mira el vaquero Malboro, venga donde está el sabor y que que por acá Brandy Viejo Vergel. Brandy Viejo Vergel. Entonces, Ay. todo eso ellos invertían la producción, los las voces, los actores y todo eso para que las marcas dijeran, bueno, cuánta gente ve el canal de las estrellas entre las 8 y las 10 de la noche. No, pues que aproximadamente, no sé, 10 millones de personas en el Canal 2 Pero de esos 10 millones de personas a lo mejor te van a comprar, no sé, este, 100 mil entonces Brandy, Viejo, Vergel o, o las marcas ya dicen Ah, perfecto, quiero una producción de, no sé, voy a decir un número ridículo ahí, de mil dólares La pura producción costaba mil dólares el tiempo en pantalla, el comercial costaba 60 segundos o 30 segundos, no sé, unos 100 mil dólares. Una cosa ridícula, estoy inventando números. Y entonces en ese momento ya se, se producía el comercial y se veía. Esa es la primera parte, ¿no? Hoy en día lo vivimos. Estamos viendo el YouTube, estamos viendo a Dross, estamos viendo a XHT Web y aquí a La Voz del Pueblo. ¡Pum! Vale, nos retacan un anuncio de aplicaciones, de... ¿Cómo se llama? El Open English... Montón de cosas, hasta hay comerciales de mormones Hoy en día estaba lloviendo el otro día y me salió un comercial de mormones ¿Por qué? Porque en todos los canales pues, se llega a una masa crítica Millones de suscriptores, miles de suscriptores, entonces no sé qué Y Google dice, a ver, ¿tú quieres salir en este, en este video? Sí Entonces te va a costar tanto ¿Tú quieres salir en este? Te cuesta tanto, más lo que tú quieras poner Las famosas subastas Entonces... Mientras más se alcance la masa de, del, de la persona que se está presentando, las marcas más van a querer invertir. Paso dos, o bueno, segunda etapa. ¿Han visto ustedes que, por ejemplo, os pues, voy a poner un ejemplo: lo que hicimos aquí con Grupo Crecrimsa, Grupo Crecrimsa se acercó y me dijo: Queremos un así, un comercial. Le, dimos un, le di un presupuesto de XHT Web, no quiso. Bueno, pues, ¿qué, qué quieres hacer? Le digo: No, pues. Ponemos un regalo que nuestros patrocinadores y que vayan a tu página. Perfecto, a Grupo Crequensa le funcionó, los números, los usuarios, nuestros suscriptores fueron y vieron su, sus productos, sus servicios y su página empezó a posicionar en Google. Cumplimos nuestra meta, nosotros logramos que llegaran más suscriptores aquí a nuestro canal y ese es el objetivo, influimos en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hacen todas las marcas? Mientras más haya un creador de contenido que tenga más engagement, más alcance, más audiencia, más van a querer acercarse a ese creador de contenidos. Sin embargo, ese creador de contenidos tiene que ser de ciertas características. Tiene que ser una persona con... De... Perdónenme, discúlpenme, me voy a escuchar muy teno huerta, pero así es. O sea, tienen que ser personas con estándares europeizados. ¿Qué quiere decir esto? es blanca, delgados, a lo mejor no la barba tan tupida o tan fuerte, ¿no? Cabello quizá rizado o medio rizado. Entre white sikans, ¿no? White chickens, los famosos white chickens. Entonces, van a ir con esta figura aspiracional que es el white chicken. ¿Por qué? Porque... El el White es el exitoso, el White chicken, bien lo dice tenés Huerta. Él siempre ha anhelado ser el White chicken, el, el hijo del empresario, el junior, ¿no? Entonces, por eso van con estos influencers. Y a estos influencers les, es a los que más les pagan, a los que más presupuesto les asignan. ¿Cuándo han escuchado hablar de Yulay? <risa> no, Yulay no, es un buen influencer. Ay. Yulay es un buen contenido. Y el, pero el cuate... O sea, no entra dentro de estos estándares. Es más, más test humilde, ¿no? Dirían. Es más de test de, de barrio. O sea, de hecho, el cuate, pues incluso en su, en su forma de hablar, se le sale así como que el barrio. Y yo no digo que eso sea malo. Es otro segmento de mercado. Sin embargo, no entra dentro del segmento o dentro del segmento de audiencia que las marcas quieren. Por ejemplo, no entraría dentro, de la, dentro del segmento de Apple, ni en pedos. ¿Por qué? Porque no está. O, o del Sonora Grill. Ándale, de Sonora Grill. ¿no? O sea, digo, a pesar de que Yulai hizo un buen video, súper video, de que fue a comer tacos de no sé qué, de Guayú, y que cada taco le costaba, no sé, 800, pues una cosa ridícula. O sea, es un buen video. No entra dentro de esos estándares. Y, y, y él dice, no está patrocinado, aquí está el ticket y está así asado. Y, y fíjate que recordando ese video, creo que sí lo sentaron fuera de la, la zona Gandhi o como le dicen. La, la zona Gandhi o la zona no sé qué. O sea, la otra. La, creo que la Gandhi es la terraza donde se ven los más exitosos, los más. Este, los ¿no? güeritos. Exacto. Pero eso se debe a los estándares que, que vienen de pues sí de, de años atrás. no ¿Qué es lo que dicen? No, pues es que. Por ser el güero, por ser el, el cachón así pues va a ser más güero, va a tener más este, poder adquisitivo y cosas así. Hasta lo llegan a asociar con más educación y, y más eh, formación académica, ¿no? Exacto, se asocia con mucho más, porque, ¿por qué? Porque estudió en el TEC de Monterrey, ¿no? Pero en el TEC de Monterrey, y, y disculpen que meta este tema, pero pues no es porque sea el TEC de Monterrey el cuate sepa mucho, o sea, realmente no, pero mm -hmm. eso... Yo creo que vamos a hacer un video de universidades y esas cosas para que hablemos de ese asunto. Porque, a final de cuentas, eh, tiene mucho que ver con toda esta segregación que, que sí vivimos en México. O sea, sí vivimos esa parte. Y de ahí, por ejemplo, ya que tienen a estas figuras eh, aspiracionistas, ¿no? Que a las que aspiran todos, mira, ves que es exitoso, llega en el auto muy bonito y no sé qué. Entonces, estos cuates ya hicieron su más, ya hicieron su su respectivo este, cantidad de usuarios, su respectiva cantidad de suscriptores, y entonces ahora sí les empiezan a vender. Entre comillas, porque tampoco es que digas tú, ya porque tienen un millón de suscriptores, dan un super mensaje. O sea, ni en pedos. Ahí tenemos al ridículo ese del Rodolfo Márquez. Ahí anda haciendo Me el ridículo, fofo. De, ¿eh? queriendo llenarse <ríe> de suscriptores, queriendo hacerse famoso, que porque es rico. ¿Cuál es tu mensaje, hermano? ¿Cuál es tu mensaje? ¿A qué, es? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Que pues, digo... Yo no sé, pero pues el nivel de mensaje que este cuate alcanzó incluso es hasta peligroso. Ahora anda ahí que es que con mucha seguridad y no sé qué. Yo no sé esta onda, pero yo creo que si la gente que él dice que lo amenazó, lo amenazó. Yo no creo que esta gente pierda el tiempo en esas cosas, pero en fin. Vamos, yo como marca no invertiría en este influencer. O sea, por ahí hay el rumor de que incluso las marcas que él... Este, ...destruía de botellas de, de champán, sí. le dijo, ¿sabes qué? Ya no le vendan a este cuate porque está haciendo que la marca pierda prestigio. Entonces, eso ya es un anti-influencer, ya no tiene ningún... O sea, estás ahí queriendo hacerte famoso, rompiendo la marca del, del, del champán o del producto, pero la estás rompiendo, le estás dando un, una mala imagen a algo que podría prestarse a otra cosa. No sé, celebración y todos de traje, pero de repente ves a un baboso güero ridículo vomitando y rompiendo el vidrio, pues no tiene ningún sentido, ¿por qué la marca quisiera inver invertir en eso? No sé, no, no, no, no, veo por qué, no veo por qué las marcas invertirían así. Pero al final del día sí, sí es un, es digamos, es un análisis puntual de qué es lo que hacen estos, estos niños fresas, estos chicos con el alcohol, ¿no? Se embrutecen y, y desprecian o menosprecian a... A los demás eh, sintiéndose importantes por hacer esas actitudes prepotentes o pues, cosas de niños eh, mimados, ¿no? Exacto, y menos vas a querer, por ejemplo, ya ves, ves, así se pone la gente, ¿eh? O sea, si ves así, ya no tomes, ¿no? Pues ya menos compras alcohol. Por el contrario, ¿cómo eran los comerciales antes de Brandy Viejo Vergelo, de Pedro Domecq? Lleva, llegaba un cuate con corbata, su, su reloj ahí más o menos, y porque usted lo prueba, y, y ya le iban a servir más, y siempre, no, no, no, el exceso, todo, algo así. De, todo, con la medida. Calidad de, todo con medida, nada con exceso, la calidad es de Bacardí, la cantidad es su responsabilidad, siempre haciendo esa, ese énfasis, entonces, ahorita, hoy en día, ves estas tonterías, pues, ¿qué voy a decir? No, yo que voy a estar poniéndome así de briago, para nada. Mejor otra cosa, tómate una agüita, un juguito ahí de esa agua que vende el Juan Pasurita ¿no? Entonces... Una cervecita, por cierto. Una, es una, de la una cervecita, hoy. una pico de oro, <ríe> imagínense, sí, no, ya es muy diferente. Vamos, no por tener una gran cantidad de seguidores, suscriptores, este, cuentavientes, les dice Marta de baile o lo que sea, no <ríe> por eso necesariamente se es un buen influencer. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que los números sean tan enormes y muchas veces inflados o comprados por las mismas agencias de marketing, no por eso ese mensaje o ese, esa influencia va a permear en el resto de la población. Un ejemplo, hace unos meses hubo un evento de una cosa de Ibiza, invitaron a muchos influencers y que la super superfiesta y que todo es bien bonito, pues necesitamos juntar no sé cuántos millones de euros para los niños con hambre en África y no sé qué tanto. Spoiler, si era para los niños que tienen hambre, los niños se murieron de hambre. No juntaron más de 500 euros. Entre todos estos influencers con millones de seguidores... Tan hermosos y todos europeizados y las chavas bien bonitas y esos cabellos lacios y rubios y no sé qué tanto, no sirvieron, o sea, para nada. ¿Por qué? Porque el era parte de, de, de que no está permeando en el segmento de mercado, son apáticos, son muy. Uh, caen gordos los hijos de la chingada, o sea, no sé si ubique, o sea, si, si usted vive bajo una piedra. O, o no tiene internet o no sé qué, pues difícilmente va a decir, no sé quién es Juan Pazurita, ¿no? Entonces, si usted ve a Juan Pazurita, es de esas gentes que de verdad da uno ganas de pegarle en la nariz y feo, o sea, cae gordo, <risa> así, la cara, no sé, es algo muy raro, pero a final de cuentas es lo que yo digo, es apático, ¿no? Cosa, por, por ejemplo, que es muy difícil encontrar un, un influencer o alguien, un creador de contenido que, que sea como pues sí, como agradable a la vista, que caiga bien, cosa que, por ejemplo, Gabriel Montiel, en algún momento, pues sí era como el primer heredero, ¿no?, que, que surgió de esta primera revolución antitelevisa, revolución antitelevisión, ¿por qué?, porque la televisión censuraba, la televisión hacía que que los monólogos fueran chatos y aburridos y el mensaje no se percibía 100% si no tenía groserías, perdón. Y de repente surge este cuate, Gabriel Montiel, haciendo monólogos muy al estilo de un ex, de un, en aquel entonces, ex. ex Televiso. Ex. Televiso, que era Dal Ramones, y todo el mundo, pum, fue la explosión, es el primero que lo hace en México, no es cierto, creo que no, Gabriel Montiel whatever morro, pues, ya no existe también, ya whatever. le borraron sus canales, ¿no? Pero entonces, entonces este cuate, por ejemplo, no es tan dentro de los estándares europeizados, además. Yo creo que antes de él estaba incluso el, el Olayo Rubio, ¿no? En radioactivo. Olayo Rubio, no. sí. Lo que pasa con Olayo Rubio es que es como de los necios de Televisa, porque incluso, no sé si recuerdas esta señora Catalina Krill, María Rubio es su tía. Entonces es como de los necios de Ay, es que yo quiero entrar a Televisa, quiero ser de Televisa Que no sé qué Pues sí, mijo, pero no digas groserías Ay, no, yo quiero ser Entonces es como el es como los juniors relegados Todos ellos, ¿eh? Olayo, Rubio, Raúl, no sé qué, Vázquez Raúl David Vázquez, alias Rulo eh, ¿Quién más? El Cha O sea, todos ellos Fueron como los renegados, los relegados Y de ahí viene, por ejemplo, Molotov Vienen varios grupillos Que, que querían entrar a ese microchips, no, estos sí estaban en, Televisa, <ríe> en el, siempre el domingo. Como serán si el moderato, ¿no? El Jace de la Cueva y todo eso. Moderat, de la Cueva y todos ellos fueron querían en un momento como que permear a Televisa para también ser este estas caras bonitas, estas este presencias dentro de este medio, pero algo hacían mal que, que no cuadraba, ¿no? O sea, y Guillermo del Bosque los, los relegaba, ¿no? Y, los y Molotov dónde... se los alburió en, en un comercial de Televisa Deportes, ¿no? En un. Vale no, <ríe> sí. ¿Qué hicieron? No, pues ellos siguieron en su onda y siguieron creando todo su contenido aparte. Radioactivo era Radioactivo 98.5 y era propiedad, la, la concesión era propiedad de lo que hoy conocemos como Grupo Imagen. Entonces. A no a la cabeza junto con López Gavito. Exacto, entonces ellos estaban en esa primera generación era López Gavito, Iñárritu, otros 3, 4 y todos los radioactivos que, que mencioné, que estaban en, por ahí por el metro Ixtacalco, estaba la estación 98.5. Y entonces ellos empezaron a permear dentro del otro segmento de la población, mientras en Televisa estaba, como bien dices, microchips, jeans, este... OV-7. OV-7, o en aquel entonces se llamaba la onda vaselina, y, y todo eso estaba dentro del dentro del grupo grande de la población que salía la televisión abierta en el lado B estaba radioactivo con estos rebeldes ¿no? ¿cómo es posible que ahorita la ciudad de México, porque sí, o sea abarcaba toda la ciudad de México radioactivo y estos rebeldes que traen toda esta este, fuerza de la juventud esta reverencia y reverencia <risas> y no sé qué, pero pues los veías y así es, no es nada que no hagamos hoy en día radioactivo Digo, tenían la ventaja de que sí tenían a sus cuates que los colocaban en el respectivo lugar para que pudieran hacerlo. Digo, Y a Yo, final de cuentas, Olayo sí es muy talentoso. Es un cuate que te hace películas de por qué la vida es así. Eh, creo la, que el la... primer influencer también de, de nuestra época fue el, el, el tal Facundo, ¿no? Facundo. Eh, ah, en Facundo su época también de... fue un influencer. Sí, en su época de... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, es... turno, Nocturno, ya más para acá, para... Que era Incógnito, ¿no? Incógnito. Su primer programa... Bueno, su primer programa que realmente influía así que... Era de, güey, yo me espero hasta las 11, me vale. Quiero ver al Facundo... Eh, haciendo sus personajes de un transeunte... Eh, su personaje del duende... Porque yo quiero... Me ha influido a mí a ver su programa. Primero a ver su programa y luego a chutarme los comerciales... <risa> en ese periodo... Porque sí creaba contenido de cierta forma, pues ya Facundo, ya estaba yo, ¿qué te gusta? Pues sí, más o menos ya hasta acá ¿no? escuela, 20 añero, trabajo, escuela, todo saturado. Yo quiero ver qué hace este vato porque a mí también me gusta andar en la patineta y llevo no sé cuántos meses que no puedo agarrar mi patineta porque tengo trabajo y escuela. Y el sábado también tengo que ir al, al trabajo todo el día. Entonces, pues claro que va a influir esta onda, ¿no? Entonces sí teníamos, sí, sí me reconozco como seguidor de ese Facundo, de, ese, de esos programas, y de ahí pues él, yo me reconozco dentro de esta masa, ¿no? Pues sí me gusta, me gusta, me gusta y quiero hacerlo, pero no puedo, entonces nada más me dedico a verlo, ¿no? Como siempre, este, vemos la televisión y le gritamos al portero, le gritamos al técnico, igualito, es lo mismo. Entonces... ¿Qué es lo que hace el influencer? El influencer primero con el contenido pues crea empatía, crea eh, eh, el gusto porque la gente lo siga viendo, siga siguiendo el mensaje y una vez que lo ha logrado pues ahora sí, muchas veces ni siquiera es directamente su trabajo conseguir la venta o conseguir eh, la intención de compra. El creador de contenido lo que hace es, este, por ejemplo, usar un producto, ¿no? Está en sus hazañas, está en sus videos, y ¿qué producto traía, no? O, o los tenis, ¿qué, ¿qué tenis traía este cuate? No, pues unos tenis Vans, modelo old school. Yo los quiero. Y sí, yo los quiero porque, pues, eventualmente agarraría una patineta, o no sé. Vamos, sí llega esta influencia. Muchas veces los creadores de contenido directamente los influencers, todavía no quiero usar la palabra influencers, no directamente venden, sino que influyen en una compra. Ya lo ya lo dije. Muchas veces viene desde el lado aspiracionista. ¿Por qué vemos tanto fulano en la calle con pantalón de mezclilla utilizando tenis de basquetbolista en duela O sea, tenis de basquetbolista profesional y el cuate trae su pantalón de mezclilla y sus tenis de la América, porque es una aspiración a querer ser Patrick Jordan, Michael Irwin. No, espera, lo dije pero, pues, Michael Jordan, Patrick Irwin o esas cosas de los años noventas. Pues todos queremos de ahí, pues qué padre. Yo no lo haría, porque yo primero considero que para usar unos eh, tenis de básquetbol, debería de jugar básquetbol. Veanme, yo no juego básquetbol. O sea, no tiene sentido, ¿no? A mí, por ejemplo, me influiría un poquito más surfistas o, o, o gente que haga buceo o cosas así porque pues es como mi medio. Yo en mi medio, pues aquí vivo a unos cuantos minutos de la playa. Claro que mi primer este, fuente de influencia pues va a ser gente que va, se compra un snorkel o cosas así. Entonces no entro en el segmento de mercado. Lo que quiero decir es que Cualquier elemento que te canalice te está influyendo. Pero no quiere decir que porque tenga muchos números no no te va a influir. ¿A quién no le gustaría tener su propia marca de, de señal de celular? ¿A quién no le gustaría tener su propia marca de ropa? ¿A quién no le gustaría tener su propia este, tienda de hamburguesas locas? ¿A quién no le gustaría tener todo lo que chingados tiene Luisito Comunica? Y aquel que me diga que no... ...le voy a regalar un chocolate y un pan de dulce porque la verdad no le creo... ...no le voy a creer nada de lo que... diga ...es que yo ni siquiera sé quién es Luisito Comunica... ...mentira, no es cierto, Luisito Comunica sale hasta en la sopa... ...entonces... ...hablan desde su envidia, ¿no? ...hablan desde su envidia... Y sí, digo, al final de cuentas... ...el hecho de que nosotros pensemos así... Pues sí, nos influye, ¿no? Y yo ahorita, simplemente hoy en día están viendo esta onda. ¿Dónde nos inspiramos? Yo creo que la inspiración de La Voz del Pueblo surge en estos protopodcasts, allá por el 2005, 2003, donde empezó a salir este cuate, eh, ¿cómo se llama? Tim Curry, Steve Curry, el creador de los podcasts en MTV. Porque antes de que existieran los podcasts de video, Conocemos hoy en día con Roberto Martínez, JP Martínez, la voz del pueblo Existían los podcasts en audio y esto que están viendo aquí en este video Pues antes era única y exclusivamente en el iPod Y en el iPod se guardaban los podcasts desde el iTunes Era muy exclusivo para gente de, de Apple Bajaban sus podcasts y en ese momento ya tenían en, en su iPod pues El contenido que estamos viendo hoy en día no es algo nuevo, ¿eh? o sea, quien les diga que el podcast es una cosa muy novedosa, les está mintiendo Y yo creo que, por ejemplo, para nosotros nuestra influencia principal es este cuate El creador de los podcasts, o sea, el verdadero creador de los podcasts Que era un DJ de MTV, este cuate decía que tu, tenía su programa ¿Ves cómo le decían los de DJ antes, no? De MTV, nomás se pasaban así Y, y nos invitaba a descargar los podcasts Y de ahí viene la influencia y no, es un, no fue como dije, no fue una influencia de compra, fue una influencia de decir, vato, yo quiero hacer eso, yo no quiero nada más estar aplastado viendo cómo se hace y criticarlo porque no me gusta, quiero hacerlo también, y entonces aquí estamos hoy en día y queremos seguir avanzando, pero viene desde este punto de vista, porque a final de cuentas también fuimos jóvenes, más jóvenes de lo que somos hoy en día, y también fuimos eh, fuimos influidos, influidos, influenciados, influenciados sí. ah. con el objetivo de también nosotros paulatinamente ir creando estos contenidos, XHT web en algunos de los programas pues no son necesariamente como ah mira a mí me influencia mucho Casey Neistat entonces dices ah pues sí entonces viene la influencia pero Casey Neistat tiene como un año que no saca videos. Entonces, ¿por qué Dice, pues, ¿entonces por qué fue un influencer? Porque a mí me influenció a hacer este tipo de videos. O sea, a mí me gusta mucho cómo lo hace. Yo también no solo quiero criticarlo, no solo quiero mandarle mensajes. ¿Por qué no sacas un video? Ya me... No, yo también puedo hacerlo. Si me salga como me salga, lo voy a hacer. Paulatinamente lo iré mejorando. Eh, y así es como más o menos la parte de la influencia debería como de considerarse. Y no necesariamente manipulación a la intención de compra. Eso es muy importante, cosa que ni los influencers entienden, ni las marcas de, de ni las agencias de, merca, de marketing están entendiendo. Ay, perdón, se desconectó la computadora. <risa> <risa> no están no, entendiendo. Sobre... A no entenderlo, pues hacen las ridiculeces que vemos hoy en día. Y sobre todo, eh, pues... Eh se desvirtuó un poquito la lucha que se tuvo en un principio supuestamente de democratizar los medios eh, a través del internet, de, de estas plataformas como es YouTube, que pues te permiten subir tu contenido, aunque aquí hago paréntesis gigante ya, de hecho abrí un canal nuevo para empezar a subir también unas partes de la voz del pueblo, y, este, y veo con tristeza que ya también YouTube... En un principio, cuando tu canal es casi nada, te limita a subir videos máximo de 15 minutos para que puedas empezar a compartir pues todo tu contenido, ¿no? Realmente, pues yo creo que sí, el espacio, lo que antes se le conocía como el tiempo aire, pues es caro. Estos videos que se almacenan en la red y en los servidores de YouTube seguramente costarán eh, en... En dólares, una cantidad importante, digamos, es una inversión dormida, tanto para YouTube como para los creadores de este tipo de, de programas, o cualquier tipo de programa que se te ocurra, ¿no? Algún chavillo por ahí con su amigo tratando de emular el podcast de la Cotorrisa, algunos otros chavillos por ahí tratando de hacer otro contenido tipo eh, Luisito Comunica, etcétera pues llega a ser una inversión dormida para estos medios de como YouTube, que pues te prestan a bien el servicio de su nube de servidores para alojar tu contenido que estás creando en este momento, que son estos videos. Esto cuesta, ¿no? Porque están ahí alojados y estos servidores eh, regularmente son operados por gente, eh, por lo menos hacer lo que le llaman los facilities, meterle lana ahí en la electricidad, meterle lana en, en migrar los discos duros y ya ese servidor se quedó chico y ya está vieja la tecnología, pasarlo a uno nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo el contenido por realmente es eh, colocable eh, desde mi punto de vista en un target en específico, eh, desde un segmento de mercado como se le conoce en estos días, Solo que, pues eh, lamentablemente, no, no todo el que es buen contenido es atractivo para la gente porque eh, eh, a, a las personas, a las personas, y me incluyo en un principio también, a mí lo único que me importaba cuando tenía un rato de esparcimiento, pues era ver eh, algo que me divirtiera o algo que me, que me educara. Eh, como no sé, yo veía mucho History Channel llegaba a ver también mucho con mis primos y con mis cuates en la noche, llegaba a ver eh, Jackass o eh, South Park, cosas así como medio irreverentes, cosas de entretenimiento, eh, pero realmente pues eh, todos estos contenidos que se muestran hoy día, eh, no necesariamente todos son de calidad, unos son basura, unos son mero entretenimiento, que la vida de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja le interesa a la Chaviza, o que ya Ari Gameplay se va, se echó un round ahí con Paracetamor, a través de, de Twitch, que sí se echaron una transmisión que, de 3 millones de, de vistas, que al mismo tiempo pues es, es un gran reto, es un gran número, para esa pelea que tuvieron allá en España, en, en esa gala, eh, que organizó Ibai, me parece, Uno, otro de los influencers pues de aquel lado, ¿no? En España, junto con Aurum Play, y todos esos eh, influencers españoles que ya marcaron tendencia en una generación que ahorita ya como de salida del medio de, de las eh, eh, no sé si llamarle cuestiones de gaming. Eh, ya le pasó un poco lo que a whoever eh, ya están dedicados entre el gaming y otro negocio Como que ya están saliendo eh, Al menos están empezando a subir contenidos diferentes A los que hacían previamente a hacer influencers de videojuegos Por lo menos eh, Luisito incluso ya también lo ves preparando su partida Ya le pasó que le dijeron viejo en Corea del Sur Por tener más de 30 años Yo creo que después de eso ya empezará a tener otra visión de la vida él ya se preparó, ¿no? Ya tiene inversiones en Daigo, ya tiene inversiones en Pillofon, tiene inversiones en no sé dónde más, pero eh, pues eso ya le va a permitir tener una rentita, un ingreso, yo creo que bastante importante, como para después ya no ser el productor de sus propios videos, sino que incluso hasta podría ser eh, pues una network, ¿no? Una, una productora importante de nuevos talentos, eh, aunque no sé hasta dónde sigan a la gente, digo, no sé cuál sea el influencer que tú conozcas como más, más veterano. Yo creo que desde mi punto de vista podría ser incluso el mismo Noroña, <risa> de aquí no, en México, <risa> que es pues político, ya, pero se la da de influencer. El presidente López Obrador es un influencer, es un. O sea, el barco es. No sé si sea la banda que lo, lo asesora, la banda que está atrás de él, pero tiene talento, el hijo de su madre. O sea, el hecho que se haga un live diario de dos horas y que la gente lo vea y se sienta así a las 7 de la mañana. O sea, a las 7 de la mañana vas ahí lavándote los dientes y vas a ir de, de todo <risa> somnoliento y no las quieres. Ajá, y de repente la gente después de las 10, 12 del día te diga: es que en la mañana era el día de hoy el presidente. Me informó, me dijo, no sé qué. Vato, ese es un poder de ese es un influencer. Y es el con todas las de la ley. También, ¿Y ¿Eso pues? lo monetizarán? ¿Será monetizable? Una pregunta, o sea, <risa> mal O sea, hasta su botón de un millón de suscriptores tiene el señor, o sea, de ahí a que o sea, a mí, a mí me impresiona el poder que tiene un tweet y siete millones. Digo, ahí era para que ya dijera el pueblo. Toma ¿Qué? Los Frutos los vitaminas y minerales saludable. Entonces, eh, mal haría si no aprovecha ese talento después de que deje el gobierno, o sea, si ya terminó 2024, señor López Obrador, la voz del pueblo, producciones división 201 y el canal XHTWeb, lo estamos invitando a que por favor venga y su talento lo derroche con nosotros, porque, vato, cuántos millones de suscriptores no tiene ese, ese esa onda. De ahí, como bien dices Noroña, Noroña, bueno, todo lo que se le achaca al cuate, que si es peleonero, que si es guerrillero, que si es no sé qué, pues también es una fuente, fue una fuente importante de los votos que se unieron a esta cuarta transformación para darle impulso al proyecto de López Obrador. Entonces, ya, ya, ya, yo no votaría por él. Yo no votaría por, por Noroña ni, ni, ni, ni ebrio de Brandi Viejo vergel Ni ebrio de presidente Presidente Car Nada. No habría Forma pues de el que votar Por, por este... cierto no se vayan a perder el capítulo de Hablemos de AMLO Ya pronto va a salir por aquí Ah sí cierto tenemos ahí una fuerte crítica Al presidente López Obrador <ríe> De verdad véanlo Estamos hablando desde nuestro privilegio Y va a estar súper ¿no? Así que al final de cuentas yo no votaría por Noroña. No me gusta su forma de, de, de, de, pues sí, de comunicarse, de moverse. Entonces, a, a mí digamos que me influye lo contrario. A la, habrá gente que diga, es que Noroña es un hijo del pueblo y no sé qué. Amigos del pueblo, ¿cuándo han vacacionado en Las Vegas como Noroña? ¿Por qué Noroña vacaciona en Las Vegas y no vacaciona en Caracas? ¿Por qué Noroña vacaciona en estas playas de Miami? Y no vacaciona en las playas de Cuba o de La Habana. No lo sé. Yo estoy poniendo la pregunta sobre la mesa. Si yo tuviera el poder adquisitivo de Noroña, yo no vacacionaría en La Habana, ni en Venezuela, ni en... O sea, yo me iría a otras playas, ¿no? Más al Pacífico Sur, allá por esas playas de esas islas. Sin despreciar a los amigos cubanos. Sin y pensar Venezuela. que está feo. O sea, no. Pero vamos, ¿por qué Noroña no lo hace? Porque cuando va a Miami, cuando va a Las Vegas, pues hay un poquito más de recursos que puede él adquirir, ¿no? Tenemos ahí a Spartan Blogs, un bloguero de Cuba, un influencer cubano que nos muestra constantemente sus videos de cómo a veces eh, hay eh, se reparte carne, se reparte res una semana. Dos semanas no se reparte carne de res. A la siguiente semana no hay ni para el comercio normal porque la gente que los turistas ya se acabaron eh, los bisteces y esas cosas. Y sorpresa, ya no hay. Entonces, ¿por qué Noroña no va? Pues porque allá no hay tantos recursos como acá. No estoy diciendo que los lugares estén feos. ¿eh? O sea, las playas de Cuba, las playas de... Digo, es Caribe después de todo. Claro que va a estar precioso el lugar. ¿No? Pero a final de cuentas, ¿por qué este político mexicano no va a eso? Porque no quiere, no, no hay lo que él podría con ese poder adquisitivo adquirir. ¿no? Por eso va a Miami, por eso va a las tiendas de allá de Estados Unidos, porque allá hay más cositas, ¿no? En una tienda, por ejemplo, de electrónicos en Caracas, no creo que haya un PlayStation 5 para sus familiares, no creo que haya iPhones, no creo que haya cosas así que el señor compra. Por eso va a Estados Unidos, sin menospreciar de que allá está, este, de que están mal o esas cosas, no, simplemente hay otras políticas y allá sí hay y acá no, y entonces el señor lo sabe, está muy consciente de eso y por eso no va a estas ciudades, pero bueno, retomando, punto, <risa> vean cómo es la influencia, la influencia es, en este caso a mí me influye de otra forma de pensar, para referirme a, a este cuate a Noroña. Pero habrá a quien le influya que me venga, nos venga a escribir aquí a la voz del pueblo un montón de cosas feas porque piensan distinto de las opiniones emitidas por, por, por, por Néstor de XHT Web. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de influencia, por ejemplo, vamos, no es necesariamente una influencia comercial que eh, permee a una intención de compra.